Bueno amigos y amigas, espero que estén de maravilla pues yo estoy emocionado de estar aquí con ustedes otra vez echándole ganas como siempre a la vida con todo y el éxito y pues así <risa> en esta ocasión lo que voy a hacer es hacer sesiones fotográficas extrañas ya que estoy en la ciudad, ya que estoy en un mundo libre como tiene que ser, voy a hacer sesiones fotográficas extrañas a desconocidos a desconocidas, quien te deje hacer fotos y van a quedar muy bonitas como tiene que ser eh, mientras a ustedes acompañen en este pequeño viaje, en este maravilloso viaje para que vean ustedes el resultado y vayamos conociendo más gente eh, estamos listos para empezar esta gran aventura vamos allá En esta ocasión me tocó encontrarme con esta belleza de mujer. ¿Estás lista para la sesión de fotos? Sí. ¿Te de cuenta claro. que estamos empezando a hacer la sesión? ¿Estás lista para hacer la sesión de fotos? Sí, estoy nervioso, pero sí, estoy lista. Eso es todo. ¿De dónde viene? De Culiacán, Sinaloa. De Culiacán, Sinaloa. Bueno, estaba aquí de visita. Pues bueno, ya no tengo nada más que decir. ¿Algo más que quieras agregar? Pues estoy emocionada. A ver qué tal están las fotos. Espero que salga muy bien. Muy bonita, eso. Sí. Listo, cortamos y vamos. Hey, ¿Qué tal amigos y amigas? Espero que estén de maravilla, pues bueno, estamos en otro en otro día, otro día haciendo fotografía de desconocidos, y pues bueno, estamos aquí frente al Museo Somaya, que bon por cierto son muy bonitas fotos que se pueden hacer aquí, y en esta ocasión nos encontramos con... Milena. Milena, con Milena, ella viene de... ¿dónde? De Salvador. Bienvenida aquí a México, para empezar. Este, ¿Cómo te estás sintiendo aquí en la Ciudad de México? ¿Cuántos días llevas? Eh, ahorita llevo cuatro días, si no me equivoco, y pues... Enamorada, la verdad. Ah, eso está perfecto. Amo la, la verdad es que sí es delicioso. Sí, sí. ¿Y qué tal la salsa? La salsa. ¿Qué tal? Yo no soy muy fan del chile, pero admito que son tan buenas que chile. Sí. Eso está perfectísimo. La verdad, esto es muy bien. Qué bueno que te está gustando muchísimo aquí. Y pues bueno, vamos a hacer unas fotografías como debemos de hacerlo aquí en la ciudad y aquí en el Museo Somaya. ¿Estás lista? Es tu primera vez haciendo fotos. Sí, ¿Sí? No, no nunca me he tomado. Ah, perfecto. Entonces no te sientas, no te sientas nerviosa, se va a ir dando con calma. Así que tú tranquila, yo nervioso. <risa> <risa> Sale, vale. Y pues bueno, ¿algo más que quieras agregar antes de empezar? No, nada. ¿No? Perfecto, entonces vamos a continuar con esto. amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén chido, que estén disfrutando de este pequeño video. Ya estoy con dos hermosas mujeres, ¿cómo se llaman? Fernanda, Fernanda. Amaya. Fernanda y Amaya. Fernanda y Amaya, ¿verdad? Sí, Fernanda ah. y Amaya. Ok, Fernanda y Amaya, ellas son las modelos de ahorita de esta ocasión. ¿Ya habían hecho fotografías profesionales en algún momento o es la primera vez? o Es la primera vez. Ah, perfecto, entonces se les va a dar fácil. Vamos a empezar con esto, ¿qué dicen? Va. Va. va. va. Vamos allá. ¿Qué tal amigos y amigas? Espero que hayan disfrutado de este video, de este gran contenido, porque yo me la pasé muy bien, la verdad, estuvo muy cool. Estar aquí en el Somaya, en el Museo Jumex, etcétera, etcétera. Yo me la pasé muy bien, espero que ustedes hayan disfrutado de esta primera sección, de haciendo fotografías a extraños, a desconocidos. Gracias. Estoy feliz, estoy emocionado Gracias por ustedes a estar en este canal En este maravilloso, maravilloso canal Sí cansa tener la cámara en el brazo Y pues bueno, a todos los que participaron en este video Saludos, cuídense, échenle ganas Disfruten de estos viajes Que la mayoría de los que estuvieron aquí no, no vienen de aquí, son de otros lugares Así que bienvenidos Y que sigan disfrutando la ciudad de México O si ya se fueron, que disfruten vo Volver a venir aquí a la ciudad de México Y pues a ver qué, qué pasa por ahí Si quieren seguir viendo este tipo de contenido una segunda sección de haciendo fotografías a desconocidos, dale manita arriba suscríbete y coméntame tus opiniones alguna reseña, alguna idea si quieres tener alguna sugerencia déjala en la sección de comentarios y yo con gusto la leeré y la pondré a prueba ¿va? cuídense y nos vemos en otro video, y chicos y chicas que participaron en este video, bienvenidos y buen viaje acá, cuídense mucho chao